Gracias, Carolina Yarjan y amables televidentes. Es evidente que nosotros, como comunicadores, como ciudadanos, apreciamos la, la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares y poder intercambiar nuestras ideas. Y lo que hacemos aquí como labor de comunicación es orientar y viabilizar una una cuestión que está en el momento, en este caso la Alcaldía de San Francisco de Macorís. Lejos de pretender tapar el sol con un dedo, procuro orientar tanto hacia la Alcaldía como al ciudadano mismo. Mis puntos de vista no tenemos que estar de acuerdo todos, pero confío en que la razón debe imperar en todo caso, cuando hacemos alusión a temas de interés general. Sabemos que ha presentado la Alcaldía una especie de letargo, eso nadie lo puede tapar. Pero también debemos saber que lo que aspira la sociedad que sea el ayuntamiento, nosotros tenemos que dar muestra de, esa, eh, de ese empuje, de esa proyección. Si el funcionario, en este caso Siquio, no advierte las oportunidades que le damos a través de este medio y de nuestras críticas, para que enmende, para que pueda mejorar, para que pueda gestionar su, su función o funcionalato a través de, estas, de estos comentarios, ya esa será parte de la astucia y sabiduría que presente, que sabemos que la tiene, Siquio NG de la Rosa. No es defenderlo por defender, vuelvo y repito, es con la intención de dirigir la crítica a que vayan al nivel de, constru de construir una idea por dónde debe de abordarse un tema. En este caso, voy a poner rápidamente el tema de la Sánchez. Es una vía alterna importantísima, que ayuda al descongestionamiento para el que va a salir o va a entrar a la ciudad hacia nagua. aunque tenga debilidad el ayuntamiento en parte en la economía y que las vías públicas, tradicionalmente el ayuntamiento no coloca asfalto ni es responsabilidad del ayuntamiento, pero, pero estoy consciente que cuando suceden casos de esta naturaleza está al alcance de la alcaldía resolverlo. Siquio no debe ya discutir ni esperar obras públicas para que intervenga la Sánchez. Siquio debe restablecer, mandar sus equipos, contratar si es necesario y procurar afirmar. El afirmado es la preparación previa para el asfalto. De no hacerlo se le va a cargar a él la falta de solución y será su responsabilidad. Y ciertamente que tenemos deficiencia en recogida de basura. Se han dado cuenta que he soltado un poco a móvil y a la propia alcaldía esperando que se cumpla la solución que se está esperando en el vertedero. Pero lo mucho, dice hasta Dios lo ve, Hay ausencia de la frecuencia y del mecanismo que se tenía para recoger la basura en la ciudad. Pareciera que aún hay un retraso para la entrada o se le ha distorsionado la supervisión y esa frecuencia. ¿Qué yo he dicho sobre este tema? Lo único que critico de la población que me he dado cuenta que siguen insistiendo en proyectar los conatos de basura que se arman producto de la misma población circundante que va y lleva a un punto, no frente a su casa, a un punto. Bien han hecho lo que me han mandado fotos y dicen dentro de la casa no la puedo tener, la tienen en el frente esos son responsables y son los que están padeciendo a viva y carne el problema, porque es en su casa. De seguir esa situación, no dudo que tengan que buscar o hagan alternativa, saquen eso o le paguen a un, a un mozalbete, a alguien, y ese mozalbete la lleve a un punto donde se está acumulando se está haciendo un vertedero sentí el otro día que, que se justificaban que la gente va a criticar siempre, no es una realidad que la basura no se está recogiendo con la frecuencia que tenía hay otro aspecto ayer pasaba yo por la calle a muy temprana hora de la mañana y me di cuenta de la cantidad de vasos Plásticos y demás en las calles. aquí a Telenor también, cuando llegamos. Eso no es basura de hogar. Eso es basura de un desaprensivo ciudadano que cuando va tomándose un jugo, donde lo termina y lo tira. Y tampoco estamos contribuyendo a que la sociedad, la sociedad no está contribuyendo a que tengamos una ciudad limpia. ¿Y qué, qué se debe hacer entonces Aplicar un régimen de consecuencia que está en el ayuntamiento en la resolución 01 2011 mandar a los de ornato y limpieza a supervisar incluyendo los policías municipales que no he vuelto a saber de ellos ni he vuelto a ver nadie pero le pedimos al alcalde que, que, que preparara una policía ambiental municipal para que vigilara para que vigilara el, a la ciudad pero el, Está se está dejando cargar todo. Yeah. Alcalde, le estoy poniendo puntito. Y usted sabe que mi, mi posición es ayudar a que la población acompañe a la gestión, pero si la gestión no se activa, va a ser infructuoso. Al punto que ya me llame, acusan que si yo lo defiendo a usted es porque estoy recibiendo algún beneficio. Y, va, y podemos contar con los dedos de la mano las veces que nos hemos juntado personalmente pero el punto está que la ciudadanía tiene que hacer su aporte individual cívico para que haya una ciudad más limpia pero el ayuntamiento tiene que ejercer su función mandando los inspectores de limpieza de ornato y limpieza a los comercios que deberán de responsabilizarse de los desperdicios y basura que producen, de las cajas que producen, al colocarla y disponerla para que sean recogidas. Es un desorden. La calle San Francisco se convierte en un desorden. A los supermercados, a los comercios, deben reducir el desorden a las industrias, a las clínicas. Por algún punto tenemos que empezar y debe ponerse multas a ciudadanos circulantes como a empresas y hogares que incumplan con eso. Al que se le vea tirando en un vertedero improvisado, detenerlo y aplicarle una infracción que está dispuesto en la ley municipal y en la resolución 1-2011 y eso es una fuente de ingreso y a la vez una fuente de educación y le digo una cosa alcalde no necesita la aprobación del consejo para asumir cuando suceden cosas como la calle Sánchez, que espero que hoy vayan a resolverlo. Espero que hoy vayan a resolverlo. Y la otra, y finalizando, es la planificación urbana. A nuestro amigo Daniel. Las construcciones en San Francisco de Macorís están sobrepasando los límites en el uso de los espacios públicos, deben multar a los constructores para que entiendan que esos espacios deben estar ocupados solo por el tiempo que tiene definido planeamiento urbano. Y los inspectores de planeamiento urbano y el propio Danel tiene que comprender que las multas no son el problema, aplicar las multas se debe aplicar la norma que limita sobrepasar el límite del solar hasta la acera, dejando un estrecho para el peatón. Eso no es posible, Daniel. El hecho de que tenga un permiso no significa que está cumpliendo con los límites urbanos. Es el momento para aplicar la norma y suspender el permiso. La multa es el daño causado por el incumplimiento a la ciudad. La multa tiene que ir acompañado de la transformación y retiro de los escombros. Y si es de la construcción, de dejar las aceras. Y si hay que tumbar la, la verga, tumbarla. Si la multa no viene con esas consecuencias, no vale de nada. Porque si es para dejar que la construcción concluya. Y eso no se ha comprendido nunca por los funcionarios del ayuntamiento. Las multas son parte del daño causado. Pero debe de restablecerse las aceras y tumbar las columnas que pretende robarse las aceras. Si no viene acompañado de eso, ¿para qué sirve el amor? Gracias, Francis, por su comentario.